Aquí estoy con Melanie de Bolivia, de Salai, Hatun Masi, bellísima, sonriente. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia hoy? Una experiencia inolvidable, junto a nuestras hermosas filiales de Valencia, Granada, La cosa fenomenal, es un carnaval que demuestra lo que somos, los bolivianos que somos y nuestra hermosa cultura. ¡Qué bonito! Ahí está la alegría, la algarabía, el color. Y bueno, felicitaciones a todos ustedes, es ¿eh? muy muchas bonito gracias, todo. muchas gracias, con gracias. toda la energía del mundo para ustedes. Muchas ¡Que gracias. viva la paz, vive el ¡Viva! mundo, vive el folclor! Gracias. 你啦 yeah. Ecuador, Ecuador. Vamos, Ecuador. Cambia de colores, lo hace según la ocasión. Dani. Anita, ¿cómo están? Vamos, vamos, vamos esa margarita, Eso. qué hermosa esa colombiana, no. ahora, colombia, colombia vamos, presente, vamos Emocionada, es la primera vez aquí en Sevilla, España, que la Escuela de Marinera Norteña y se llama Perú, Sevilla, se está haciendo su primera presentación. Esta escuela tiene 15 años de fundación, eh, tenemos una sede en La Paz, Bolivia, que, donde forjé muchos semilleros y campeones de marinera y ahora pues me tienen acá en Europa. Feliz, feliz, feliz de representar a mi país y de hacer una inauguración del, del elenco acá. Somos muy pocas, pero lo estamos haciendo de la mejor manera con los colores de nuestra bandera del Perú. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Daniela, yo soy boliviana y la maestra Susi es la que me enseñó desde cero con su hija Sandrina Masabel. Y gracias a ella la marinera llegó, la marinera peruana llegó al país de Bolivia y ahora ella viene a ser, como siempre, semillera de la marinera ahora en Europa y muy feliz de estarla acompañando ahora la maestra Susi del Pilar. Qué bonito la marinera, Perú, Bolivia en este caso, Ecuador, todos unidos por la paz y por la interculturalidad. Muchas gracias.